Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo seminario online que organiza Plena Inclusión España. Eh, hoy vamos a hablar de la situación que viven las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias a causa de la guerra de Ucrania. A través de los medios de comunicación, seguro que seguís las noticias que nos llegan de, de aquel país del este de Europa que fue atacado por el ejército ruso. Eh, a finales del mes de febrero. Poco después y ante las noticias que nos llegaban, la red internacional de plena inclusión, eh, Inclusion Europe, se pone en marcha para apoyar las necesidades de estas personas con discapacidad intelectual y de sus familias que han quedado atrapadas por los bombardeos. Inclusion en Europe eh, entra en contacto con la coalición VGO, que es como plena inclusión, eh, pero en Ucrania, y, y se pone en contacto con ella para saber qué es lo que necesitan. Eh, como sabéis, Plena Inclusion Europe es la red europea de organizaciones, y Plena Inclusión también decide apoyar esta campaña eh, recogiendo fondos para enviarlos eh, para cubrir las principales necesidades. Hasta el momento uh, se han recaudado 50.000 euros uh, aquí en España, otros muchos en el resto de Europa, a través de 150 donantes entre personas particulares y, y empresas. En este webinar que tratamos uh, de mostrar, en el que tratamos de mostrar cómo está la situación allí, con las voces de las, y los protagonistas, vamos a tener a, a personas que están viviendo muy de cerca esa situación. Eh, la primera de ellas y a la que queremos saludar es Raisa Kravchenko, que es la portavoz de la coalición eh, VGO eh, y que ya está en Ucrania eh, y está eh, viviendo eh, esta situación eh, muy de cerca. Eh, bueno, lo primero que queríamos eh, saludarte, Raisa, eh, si puedes conectarte eh, la cámara, por favor. hola, yes, hola. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo hola. ¿Cómo hola. estás? ¿Cómo estás? Ok. Mm. Bien. Eh, bien. Bien, pobre. Eh, sí, bueno, eh, lo primero que, que queríamos eh, preguntarte es, ¿ahora mismo en qué lugar te encuentras? estoy en ucrania como dices estoy a 100 kilómetros al sur de kiev no tenemos acciones militares aquí pero tenemos alarmas por el militario el régimen militar pero escuchamos los misiles a veces escuchamos. Escuchamos bombas explosiones, pero en general se es, está seguro aquí. Um, gracias, eh, Raisa. Lo primero que queremos avisar a las personas que nos están sigui siguiendo es que puesto que hay una traducción simultánea, tenéis la opción en el ángulo inferior derecho de vuestra pantalla, en donde pone traducción, eh, poder eh, poner la opción de español y de esa manera vais a poder escuchar tanto a Raisa como a Milan, con el que hablaremos después en traducción simultánea que nos está haciendo nuestra compañera Eten. muchas gracias. Continuamos entonces. Después de más de un mes de guerra, Raisa, ¿cuál es la, la situación de las personas con discapacidad intelectual y sus familias en Ucrania? La situación es muy difícil. Era difícil antes de la guerra, porque en este país, incluso antes de la guerra, Hemos tenido unos cambios muy grandes en el sistema de cuidado psiquiátrico por, y los servicios deterioraron antes de la guerra. Así que, por supuesto, la guerra ha significado el cese absoluto de cualquier servicio social. Antes de la guerra, teníamos una lista de espera de 4.000 personas así que las, las familias ya estaban sobrepasadas sin ningún tipo de ayuda. Y la guerra, incluso para quienes están en un lugar seguro, significa que la carga de cuidados se ha duplicado. Así que ahora tenemos muchas solicitudes de asistencia personal, de cuidados, para empezar los servicios de día, para las organizaciones que pueden proveer estos servicios. Y en el oeste de Ucrania, que todavía no está tan afectado por la guerra, pero el norte y el este, algunas organizaciones empiezan poco a poco a intentar reintentar los servicios, pero básicamente las demás no pueden, no llegan especialmente la, so la situación de los civiles la más difícil está en los lugares donde está la guerra en Mariupol que está arruinada totalmente y el líder de la organización allí está intentando simplemente ver si la gente ha sobrevivido si están vivos la misma situación ocurrió en Kharkov, donde toda la organización tuvo que escapar. Eh, perdón un momento. Tengo que hacer una pausa. Disculpa, es un, es un momento. Sí. Um, hablamos con Reza Kravchenko, que es la portavoz de la coalición eh, VGO, que es eh, quien está dando apoyo. A, la, a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo de sus familias. Eh, esta coalición, eh, que forman 118 uh, organizaciones, eh, están uh, a, apoyando de la forma en que pueden, en unas condiciones de extrema dureza y de mucha necesidad, a cerca de 14.000 personas, que eran las que uh, Estaban al, al principio de la guerra uh, dentro de las entidades y en los diferentes centros y servicios que, que organizaba, o sea, los que da apoyo uh, la coalición VGO. Eh, tenemos, eh, quizás nos, nos puede eh, complementar la información eh, Milan Sverepa, que es el director de Inclusion Europe. Eh, que también está uh, conectado a este webinar uh, hola Milan eh, ¿nos escuchas? Sí, os puedo escuchar por alguna razón no funciona mi cámara ah, tenemos, parece pero que tenemos... podemos hablar simplemente La vuelta... cámara ha decidido hacer huelga <risa> tenemos de vuelta a Reisa. Eh, hola Reisa. ¿Ahora nos puedes atender? Perdona, es que llegó mi hijo para tomar su medicación porque bueno salió un momento y ahora subió y pidió su medicación y se la tenía que dar sus gotas y, y pausar un momento lo siento mucho Una de organización de Harco fue atacada en los primeros días. Estuvieron unos días en los refugios, en los sótanos y luego pudieron escapar. Al sur, al sur de Ucrania. Y todos los demás están intentando huir, huir, muchas familias están intentando huir a la zona del oeste de Ucrania y muchas familias están fuera también del país. Pero sea donde sea que, estén, que se encuentren es muy difícil para esas familias porque la carga de trabajo, de cuidados y por las dificultades de comportamiento Por ejemplo, mi hijo está agitado, está... sufre mucha incertidumbre porque ve que tiene a la gente que suele tener alrededor, pero todo ha cambiado, la situación ha cambiado. El, Uh, educado y eso hace que estos cambios de comportamiento hacen que las madres estén superadas, están sobrepasadas. Así que nuestra preocupación principal es que cada vez ahora más personas con discapacidad intelectual van a necesitar cuidados intensivos y las familias ya no van a poder proveer este cuidado. No. Así que hemos desarrollado. Estamos pidiendo que previene que no se institucionalice, porque tuvimos riesgos similares durante la pandemia cuando empezó y hablamos con el gobierno para Intentar que haya una acción especial que apoya a las familias en, en otro lugar, así que las familias sustitutas se ocupen de estas eh, personas, a veces por una pausa, Hmm. Queríamos eh, preguntarte, Reisa, perdona que te interrumpa, eh, tú eres una, una, una persona que tiene un hijo con discapacidad intelectual, conoces a muchas más personas, aquí es inimaginable lo que estás viviendo eh, allí eh, actualmente, en un estado de guerra, de gran necesidad, con cortes de energía... Con problema de distribución de alimentos. Los centros en los que estaban vuestros hijos han cerrado, eh, en la mayoría de los casos, imagino, en, en la zona de guerra. ¿Cómo es el día a día de, de, un, de una familia con una persona con discapacidad intelectual? Cada día es completamente diferente. Yo misma tengo una discapacidad física y no puedo cuidar de mi hijo. Él tiene 28 años y no puedo con él. No puedo cuidarle todo el tiempo. Cuando se... Deteriora mi condición, pues no puedo cuidarle. Así que mi familia y mis amigos se, se han unido en otro sitio. Mi hija, su marido, sus familiares. Cuatro personas en total están cuidando a mi hijo. Compartimos esta responsabilidad. Y ahora mismo, por ejemplo, le he dado su medicación. Y he llamado a mi prima que, que es, eh, trabaja como voluntario para que se reúna con él y, y le cuide. Yo tengo mucha suerte en mi caso específico porque tengo todo un grupo de apoyo. En total siete personas me están ayudando y, y, y me cuidan. mis familiares. Eh, alguien se ha encargado de su desayuno. Mi hija ha comprobado si se encuentra bien porque él no va por sí mismo al baño. Así que si hace falta, pues mi hija se encargaría de, de cambiarle su ropa, de asearle. Y otra persona más. Eh, le ha llevado a dar un paseo y mi hija ha dicho que tiene que ir a algún sitio, entonces se ha encargado uh -huh. este otro familiar. Así que tengo mucha suerte de tener todas estas, tener todas estas ayudas. Sí. Por eso le hemos pedido a Milan y a VGO Europe para tener apoyo familiar y también estamos buscando voluntarios. Uh -huh. Estamos muy agradecidos, muy agradecidos por las donaciones, porque permite proporcionar apoyo individual mediante 108 euros a más de 600, 600 familias. Sobre y queremos eso... poder llegar a todas las familias. Sí, disculpa que te interrumpa. Sobre eso quería preguntaros también eh, de que uh, desde aquí, desde el resto de Europa, nos planteamos cuáles son las principales necesidades que tenéis. Ahora mismo, desde tu experiencia eh, para las familias con discapacidad intelectual y toda la red de apoyo que que, que, que sobrevive, que, que está funcionando de esta forma tan tan hermosa como has descrito, ¿no? de esa solidaridad entre familias, amigos, amigas. no eh, ¿Cuáles son las principales necesidades que, que tenéis? Bueno, las principales necesidades a cubrir son materiales. Dinero efectivo porque muchas personas han perdido sus trabajos, muchos padres y es muy difícil sobrevivir así que agradecemos todas las donaciones porque permiten, permiten proporcionar medios para vivir a cientos de familias. hemos identificado la necesidad de asistentes personales, porque muchas madres son las cuidadoras principales, pero no son eh, profesionales. Así que, de forma gradual, estamos comenzando a, a emplear asistentes personales para que puedan ayudar en las casas a las madres, que son las cuidadoras ahora mismo. Y vemos la necesidad también de trabajadores sociales profesionales que permiten el acceso a distintas, mediante distintos movimientos internacionales como Humanitarian Aid, ayuda humanitaria. En una gran ciudad de nuestros millones de personas, eh, lejos de la casa de nuestra directora, Julia, hay ayuda humanitaria. Pero tiene que saber exactamente dónde están, cómo llamarles o cómo escribirles un mensaje, cómo solicitar lo que necesita, comida, lo que sea, eh, productos sanitarios. Y hay madres que ellas mismas tienen algún tipo de discapacidad y no pueden ir hasta, hasta estos centros para obtener lo que necesitan. Así que tenemos dos trabajadores. Eh, profesionales que son trabajadores sociales que pueden ayudar a traer esta ayuda material que organizan el transporte de esta ayuda material a ciertas familias. Uh -huh. Y intentan solucionar estas situaciones de emergencias como, eh, por ejemplo, si la madre no puede, hablar, no puede andar no se puede permitir un taxi porque es carísimo. Algún tipo de de, de arreglo para poder asistir y en muchas otras necesidades de la asistencia social. Sin duda, sobre todo en las familias, es, es muy urgente. Eh, estamos viendo escuchando tus palabras. Eh, que en realidad eh, las, las urgencias y las necesidades se plantean desde muchos puntos de vista. ¿no? Desde, desde lo primero que nos contabas, desde el miedo a la institucionalización, ¿no? a que las personas se queden dentro de las residencias, dentro de los centros, no puedan estar bien atendidas por, por las familias, hasta necesidades materiales concretas. nos Llegaba a través de Inclusion Europe eh, hablándonos de medicinas, de, de alimentos, de productos de primera necesidad, porque esto es común a toda la población eh, ucrania, no solo a las, a las familias y a las personas con discapacidad intelectual. ¿no? Eh, queríamos preguntarte ahora sobre eh, el tema de, de las personas que están saliendo. ¿no? Hay millones de, de habitantes de Ucrania, han huido, uh, han huido de la guerra hacia los países limítrofes. ¿Y qué ocurre con las, con las familias de personas con discapacidad intelectual? Porque esto no es tan sencillo, no es, eh, sin duda la dificultad se amplía, se multiplica para las familias que tienen a una persona con discapacidad intelectual. ¿Cómo están haciendo? Eh, ¿Tenéis noticias de, de familias que han huido, uh, que están uh, refugiadas en otros países de Europa? La situación es distinta y las necesidades también. La situación es especialmente terrible en aquellos grupos de personas con discapacidades intelectuales. Al huir juntos, organizamos un grupo y gracias a Miss y Jobs de Dinamarca pudieron salir todos juntos con un, un, un líder de grupo y 20 personas, madres y sus hijos, con sus hijas con dificultades, con discapacidades intelectuales. Y ellos eh, proporcionaron la infraestructura, algunas actividades Y también es muy importante ayuda de psicólogos desde Ucrania, aquellos en los que confían, de los que se pueden fiar. Es una situación muy difícil cuando las madres con uno de sus hijos ha huido. Por ejemplo, una de ellas tenía un hijo con autismo. No era capaz de dormir, no recuerdo exactamente, creo que fueron a Alemania o a la República Checa, y en su lugar de destino, una vez que estaban allí, era muy complicado para su anfitrión encontrar una habitación aislada para, para este joven pero lo consiguieron porque no era capaz de dormir en una habitación con otras personas. La madre hablaba ucraniano. Y la madre estaba tan agotada que nos dijo nadie sabe, no sabe qué es lo más difícil para ella. Quedarse aquí o, o estar eh, fuera, si se quedan en el extranjero o, o si vuelven, no saben lo que van a hacer porque estar solas no tiene un, un grupo de apoyo como tenía en Ucrania, de, ni de claro. profesionales, es especialmente complicado. Es una situación Mucha, especialmente complicada. Muchas gracias a Kravchenko, que es la portavoz de la coalición VGO, que es eh, la gran coalición que apoya a 118 eh, organizaciones, eh, como ocurre en plena inclusión con, con 950 entidades. Allí a, apoyan a cerca de 14.000 personas eh, con discapacidad intelectual y el desarrollo y a sus familias. Muchísimas gracias por vuestra labor, mucho ánimo. Mucha fuerza y desde aquí desde España en lo que podamos y desde Plena Inclusión España Inclusión Europe nos vamos a seguir apoyando y eh, teniendo en, en nuestra memoria en nuestra en nuestro día a día. Muchísimas gracias. Eh, pasamos eh, ya la, la comunicación a, a Daniel Collado que es el gerente de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, justo con Raisa estábamos hablando del caso de las familias de personas con discapacidad intelectual que se han visto obligadas a huir de su país, a huir de la guerra y que eh, han sido acogidas por, por los gobiernos. Y también en, en ese caso vamos a hablar de cómo Plena Inclusión eh, como movimiento asociativo también ha puesto su generosidad, la solidaridad al servicio de estas personas que, eh, que vienen uh, con sus familias. Tenemos el, el caso, y por eso tenemos aquí a, a Daniel, eh, el caso de nuestra entidad, una entidad de Castilla-La Mancha, de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, que se llama MAFI y que ha acogido uh, a, un, a un chico con, con TEA y con discapacidad auditiva, eh, se llama Damian, si no, si no me equivoco. Y, y nos gustaría que Daniel nos contara la historia, ¿no? cómo, cómo, su, cómo ha sucedido desde el impulso eh, de, de ayudar, que este impulso ha nacido en toda la red de Plena Inclusión España, aquí en, en la Confederación hemos recibido llamadas de, de muchas entidades, de mucha gente y también lo están haciendo las federaciones. Cuéntanos, Daniel, eh, qué, cómo, ¿cómo ha sucedido esto? ¿Qué pasó con Daniel? Muy bien, buenos días. Muchas gracias, José, por eh, la oportunidad también de poder participar y de poder eh, ayudar eh, con la experiencia que aquí en Castilla-La Mancha hemos tenido y estamos teniendo. Porque, como bien decías, eh, cuando se produce este impacto tan brutal, con esta guerra tan despiadada eh, sobre la población civil, pues eh, la primera, eh, el primer impulso que tenemos las personas y que tienen las organizaciones de la discapacidad en este caso es poder ayudar de aquella manera eh, que podamos eh, entre todos. Pero muchas veces es verdad que esa ayuda pues la tenemos que canalizar por los cauces eh, adecuados para que sea ordenada y que de alguna manera pues, eh, lo hagamos por la, vía, por la vía correcta. Y en nuestro caso, en esos eh, primeros momentos, sí que surgieron muchas entidades pues que cada uno podía eh, hacer las cosas eh, que tuviera a su alcance, pero muchas veces eh, no eran las situaciones más, más acertadas porque el primer impulso fue recaudar eh, todo tipo de material. Y sí que es cierto que en esos materiales que a veces eh, se estaban recaudando había algunos eh, peligros, había algunos contratiempos y era que el material no llegara o que también los costes de transportes pues, fueran eh, muy elevados y por lo tanto todo ese esfuerzo pues, eh, se viera deslucido. Y por lo tanto lo que hicimos es también tratar de eh, difundir la campaña de Plena Inclusión España junto con Inclusión Europe para que esas donaciones fueran eh, donaciones económicas, eh, que era lo más eh, sencillo eh, de aportar y que además nos garantizamos que de alguna manera pues van a llegar a las entidades que más lo necesitan, a las personas que lo necesitan. Y también tratando de, de, de, de apoyar las economías que están sufriendo una fuerte presión por toda la eh, invasión rusa en Ucrania y eh, que esas compras de los materiales que se necesitaran fueran eh, fundamentalmente en esas economías que más están sufriendo y que más lo están necesitando, ¿no? como por ejemplo puede ser eh, la situación en Polonia, donde es eh, muy difícil y bueno, pues también poner un grano de arena en ese, en ese, en ese sentido. Eh, cuando eh, eh, se dirige hacia, hacia mí, una persona de una ONG eh, que contactó conmigo eh, para decirnos que tenía eh, pues, eh, a una familia que venía de Ucrania, una familia compuesta por seis personas, todas mujeres y niños, y uno de los miembros, un niño que se llama Damian, como bien decías, pues eh, con siete años, eh, tiene autismo y también eh, tiene un problema de audición, es, es sordo. Eh, aparte de otros problemas de salud añadido eh, que se juntan en esta situación, pues eh, nosotros nos movemos inmediatamente para poder eh, darle cabida, puesto que había habido eh, entidades que se habían dirigido a nosotros y habían estado coordinando los recursos que tienen disponibles para poder acoger a familias o a personas eh, que así lo necesitaran y que vinieran desde desde desde Ucrania. Um, nosotros lo que hacemos en ese momento es poner a disposición y en conocimiento de la administración de que tenemos esos recursos, en este caso son viviendas, disponibles para, eh, para que esas personas pudieran venir. Y esta ONG, que es una ONG eh, pues con, con una trayectoria, eh, con una fiabilidad que se llama ONG Rescate, pues eh, ya intentó sacar a esa familia del país, de, de Ucrania, pero, sin embargo, esa situación se vio truncada porque este niño, Damian, eh, tiene un perro del que se acompaña con el que tiene un significado especial debido a su situación y eh, el perro no pudo embarcar porque no había un transportín disponible para que eh, pudieran traerlo. La familia decide eh, quedarse en, en esa situación hasta la espera de poder resolver la, eh, el transporte del, del perro y por lo tanto a continuación en un segundo viaje es cuando ya logran tener todo habilitado para que eh, la familia pudiera venir y no dejar al perro de Damian atrás. ¿no? Eh, en ese momento pues eh, llegan a Madrid hace ya aproximadamente una semana y nosotros estuvimos coordinándonos con la administración pública para informar de que venían estas personas y de que podían tener eh, el espacio, porque nosotros teníamos todo habilitado. Una vivienda con unas condiciones eh, aceptables de habitabilidad. Eh, también en esa entidad, eh, en Yepes, en Amafi, eh, se da la circunstancia desde, de que hace ya muchos años hay un niño ucraniano que se le está atendiendo y su familia pues eh, perfectamente puede hacer todas las traducciones que necesiten del ucraniano al español y únicamente hemos estado a la espera de que los servicios sociales coordinaran también las necesidades no solo de Damian, sino de toda la familia. Eh, actualmente, eh, en este momento, justo a las 12 de la mañana, eh, me consta que eh, la entidad ya tenía todo dispuesto para recoger en Madrid, en la casa de acogida en la que estaban, a esa familia, a Damian y también a su perro. Eh, la situación de este niño ha sido muy compleja eh, cuando se empiezan a producir los primeros bombardeos. Os podéis imaginar que él muchas veces no entiende el porqué de esa situación, esos impactos tan graves eh, que se están produciendo allí. Eh, se desorienta, eh, intenta arrancarse y se arranca los implantes cocleares y entonces durante estos días ha estado pues, en una situación de eh, tranquilizarse, de relajarse, de adaptarse a esta nueva, a esta nueva situación e incluso incluso pues, con la dificultad ¿no? de que pues, este niño presenta algunas intolerancias a la, lactanza, a la lactosa a, a celíaco durante estos días ha estado eh, comiendo lo que ha podido hasta que pudo salir de, de Ucrania y ha podido llegar a España. Entonces eh, la situación de eh, este niño era especialmente difícil. Pero bueno, pues en estos días se ha tranquilizado y actualmente pues eh, ya está de camino a Yepes en estos momentos, a, a MAFI, donde esperamos poderle dar una atención lo más adecuada posible. En coordinación también ¿no? con las organizaciones eh, de, de, de acogida, eh, con las organizaciones que están trabajando allí sobre el terreno, que son las que tienen que hacer este tipo de... De, de trabajos. Nosotros muchas veces por el, el apoyo que podemos prestar puede volver en contra de la ayuda sin embargo, tenemos también que confiar en estas organizaciones para que ellos hagan su trabajo y nosotros, una vez que están aquí, podamos dar esos apoyos con la mejor garantía, como venimos haciendo con personas españolas desde hace mucho tiempo, en este caso también con personas eh, refugiadas ucranianas Y me consta eh, que la situación de la escolarización, porque no solamente está Damian, hay otros eh, tres niños, dos adolescentes, Damian y otro niño de un año y medio, eh, pues para que puedan eh, ser escolarizados en el pueblo. Eh, a día de ayer había ya 419 niños escolarizados en Castilla-La Mancha, procedentes de Ucrania, donde no están teniendo ninguna dificultad para que todas las eh, cuestiones legales sean resueltas a la mayor edad y podamos también eh, atender a estas personas. Te agradecemos mucho, Dani, tu intervención. Eh... Por otro lado, eh, animamos desde, desde este seminario a que otras entidades, siempre a través de las federaciones de plena inclusión, eh, puedan canalizar ese impulso solidario que sigue siendo necesario, muy necesario, y a través también de la campaña, que esto lo anunciamos en el, en el chat, de la campaña que está, eh, con la que se está recogiendo fondos. Eh, eh, plena inclusión España y que está canalizando a través de Inclusion Europe. Eh, muchas gracias, Dani. Ahora eh, pasamos a hablar de, de una situación eh, paralela en la historia y eh, que eh, desgraciadamente las guerras se repiten. Eh, tuvimos un, una guerra en, en Europa, en los Balcanes, eh, en los 90 y. Eh, desde el programa eh, que tenemos de Plena Inclusión, eh, de Planeta Fácil Televisión, que es un programa eh, hecho por Plena Inclusión España y por la agencia Servimedia y con la colaboración de la Fundación 11, hemos hecho precisamente este mes un reportaje en el que entrevistamos a una familia, la familia de Carmen y Javier, que en el año 1997 acogieron eh, familiarmente, acogieron en su casa a una niña con eh, autismo y con eh, discapacidad auditiva, que eh, había venido refugiada de la guerra de los Balcanes. Esta niña es albanesa, que ahora eh, se llama Julia y ahora tiene 27 años. Y eh, os queríamos mostrar este reportaje, que es muy breve, y en el que contamos la historia de Julia. Eh, si podemos verlo a continuación, por favor, Valentina. El miedo a lo que supone una guerra como la de Ucrania lleva a miles de personas a buscar un futuro mejor en otros países. Eso es lo que hizo la familia de Julia, una joven albanesa con discapacidad auditiva, autismo y discapacidad intelectual. En 1997, Julia fue internada en un colegio de educación especial donde trabajaba Carmen Cubo, que se ofreció a acogerla en su casa y ocuparse de cuidarla. Julia necesitaba, yo la tenía en el cole, agarradita en mi batita, y Julia necesitaba una familia y mucha ayuda y mucho cariño, y yo sabía que se lo podíamos dar. La vida de Julia ha estado llena de dificultades. Nació en el norte de Albania, en la frontera con Kosovo, que era un lugar muy pobre y golpeado por la guerra de los Balcanes. Gracias al apoyo de esta familia madrileña, Julia ha tenido una vida llena de cariño y de cuidados. Javier es hijo de Carmen y por tanto hermano de Julia. La vida con este joven le llevó a elegir como profesión el trabajo de apoyo a personas con autismo. Sí, sí, el, el tener como, como hermana Julia. A mí al final me acercó mucho al mundo del autismo, pues a base de, de ir con ella al colegio, pues conoces a los profesionales, conoces a, a las asociaciones, conoces, te vas involucrando, te vas involucrando y, y a mí es verdad que me ha dado un aprendizaje que a día de hoy cuando yo llego a un trabajo de nuevas, por así decirlo, la experiencia que yo tengo vital, ya cualquier profesional no ha pasado tantas horas como he pasado yo con, con una persona con autismo. Carmen lleva 25 años compartiendo la vida con Julia. El camino no ha sido fácil, pero Carmen ha vivido en carne propia los regalos que trae la generosidad. Por eso anima a otras familias a seguir su ejemplo, acogiendo a otras niñas o niños con discapacidad que ahora llegan a España huyendo de la guerra en Ucrania. Pues yo le diría que lo hicieran, porque es verdad que eh, los niños te dan, te cambian la vida, tu vida cambia porque son muchas dificultades a lo largo de los días, pero a la larga ellos te dan más que tú das. Yo, mi hija, me ha sacado de muchas, de muchas dificultades que yo pensaba que sin ella yo no iba a salir. Entonces te dan un cariño, te dan, yo de noche cuando la acuesto me sonríe, me da un beso. Es, o sea, es más lo que recibes que lo que tú das. Este es el reportaje que justo emitimos este mes, el mes de marzo. El Planeta Fácil Televisión es un informativo fácil de entender que habla sobre el mundo de la discapacidad intelectual y del desarrollo. Y es, es un caso, como pueden ser otros muchos, no solo el acogimiento familiar, es una posibilidad. Eh, como país, eh, España está acogiendo a miles de personas que, que vienen eh, refugiadas de la guerra de Ucrania y así lo están haciendo otros países europeos eh, y lo hacen también gracias a redes de solidaridad como Inclusion Europe. Tenemos eh, con nosotros y nosotras en este seminario a Milan Sprepa, que es su director, al que agradecemos mucho su participación. Gracias, Milan. Eh, y uh, Milan ha estado desde el principio uh, al frente de, del equipo de Inclusion Europe, uh, coordinándose con uh, las organizaciones de la coalición de VGO uh, y en contacto directo con Raisa y con otras personas que están allí en Ucrania. Lo primero que queríamos preguntarte, Milan, es eh, ¿Qué te parece la reacción solidaria de la población europea eh, en relación a la campaña de Inclusion Europe, en relación a las personas con discapacidad intelectual eh, y el desarrollo y de sus familias que siguen en Ucrania? gracias well, Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de hablar de este trabajo y lo que están pasando estas familias en Ucrania. Como dices, hemos, hemos hecho seguimiento con Raisa y otras familias en Ucrania y decidimos que íbamos a empezar a recaudar dinero para transferirlo directamente a las organizaciones de RAISA y otras organizaciones locales de la coalición de ONGs para que las personas puedan comprar comida y otras necesidades básicas. Um, sí. Yeah, sí, so uh, anyway, so, yeah, es que that... estamos muy contentos con la respuesta que hemos recibido de los miembros y muchas otras organizaciones de que se encargan de personas con discapacidades. Hemos podido recoger eh, Miles de euros que hemos podido enviar a Ucrania para que se puedan aprovechar directamente las familias y algunas organizaciones, como la de Raisa y otros, han distribuido este dinero a familias. O bien, han pagado por, para productos básicos que hacían falta, como para cubrir salarios básicos de las personas que estaban apoyando a las personas con discapacidades. Estamos infinitamente agradecidos a Plena Inclusión y a muchas otras organizaciones de las que hemos recibido donaciones. Y muchas otras organizaciones siguen llevando a cabo campañas de recaudación de fondos en apoyo igual que está haciendo Plena Inclusión. Sin, sin lugar a dudas, la labor que realizan eh, redes de solidaridad como Inclusion Europe o eh, Inclusion International y SPD, eh, organizaciones internacionales que tienen mucha, mucho vínculo con Plena Inclusión España, es fundamental, no solo en la parte de la solidaridad, sino también en, en, en cuanto a la incidencia política, a cómo Llegar a las instituciones europeas, vosotros estáis en Bruselas, eh, para que sean conscientes de las necesidades concretas que tienen las familias con discapacidad intelectual que, que son diferentes a las que tienen el resto de las personas que están atrapadas allí por la guerra. Eh, ¿Crees que instituciones como ACNUR eh, o u otras organizaciones internacionales que trabajan con los refugiados, ¿tienen una labor específica con, con las personas y las familias con discapacidad? en primer lugar, claro, es la otra cara de la respuesta. Lo que se está haciendo es increíblemente importante, es otra labor que seguir hablando de este tema, obtener la atención, que se centre la atención de las familias de las personas con discapacidades y que como las familias en Ucrania necesitan eh, cubrir sus necesidades, hay que mantener la coalición, seguir hablando con los medios, con cualquiera que pueda ayudar. Es una labor increíblemente importante que necesita seguirse haciendo y que tiene que estar a la vista del público. También, para responder a tu pregunta, estamos muy decepcionados con las agencias humanitarias y la respuesta que están dando a las personas con discapacidad. Por supuesto, entiendo que es una situación muy difícil en Ucrania, pero aún así hay muchas organizaciones que están trabajando allí y no vemos que los esfuerzos se estén dedicando a alcanzar específicamente a las personas con discapacidad y a sus familias en Ucrania. Y lo mismo ocurre, desgraciadamente, a aquellos que apoyan a los refugiados en otros países. Tenemos muchísima crítica acerca de la respuesta por parte de las Naciones Unidas y otras eh, organizaciones humanitarias. La mayoría del apoyo que se proporciona hasta ahora se proporciona gracias a las organizaciones eh, que trabajan con las discapacidades, eh, las ONGs, pero hay una clara falta de coordinación y apoyo directo a las personas con discapacidad por parte de la respuesta humanitaria. En, en las uh, primeras reuniones que se tenían eh, con, en la Red Internacional de Inclusion Europe con RAISA y con otras representantes de la coalición VGO, eh, salía a la luz también un tipo de solidaridad que es, eh, no es tanto de las organizaciones, sino es más de persona a persona, que son estas familias acogedoras, ¿no? estas familias que esperaban en la frontera, eh, familias que tenían algún tipo de vínculo familiar o emocional con las personas con discapacidad y que querían eh, prestarse para acoger en sus propias casas a, a personas con discapacidad intelectual y a sus familias. ¿Qué nos puedes contar de esta experiencia que sin duda es, es una experiencia eh, muy participativa y que, y que rompe los esquemas también de lo que es la solidaridad organizada? Bien. Obviamente ha habido muchas ofertas de apoyo, conocemos a muchas organizaciones de distintos países de toda Europa que han hecho algo similar a lo que acaba de describir eh, tu colega, una familia eh, que se ofrece a familias con discapacidad. Hay organizaciones que también están ayudando a evacuar a personas que están en instituciones, algo de lo que no hemos hablado, pero Ucrania tiene una gran población de personas con discapacidad que están segregadas en instituciones y ahora mismo están sufriendo un gran riesgo. Así que hay muchas cosas que se están llevando a cabo para proporcionar apoyo a personas que llegan a la Unión Europea y encontrar una familia y un lugar donde quedarse nosotros, como Inclusion Europe, no estamos directamente involucrados en todo esto. Esto es de persona a persona. Familias están mucho más allá de nuestras capacidades y más de lo que podemos hacer en cuanto a las salvaguardas que deben ponerse en su sitio para controlar esto. Así que eso está a de agencias y organizaciones. Así que no puedo hablar mucho sobre ello, pero gracias. Afortunadamente ha habido mucho. Apoyo por parte de eh, personas fuera de Ucrania que han ofrecido sus hogares y su ayuda. Pero en muchos casos también es importante tener en cuenta que las personas no quieren irse por mucho tiempo, quieren que haya un momento en el que puedan volver a su casa. Como ha comentado Raisa, es una decisión muy dura. Eh, abandonar un entorno más seguro, familiar, y muchas personas muchas familias han decidido quedarse o por lo menos quedarse cerca y pensar en esto como en una situación temporal que se resolverá pronto y podrán volver a sus hogares lo antes posible. Ojalá que la guerra se termine la mañana. Eh, y acabará toda esta situación y las, las familias y las personas pudieran volver a, a sus hogares y a su país, que es donde deberían estar, en una situación de paz. Sin embargo, eh, la guerra parece que se, se alarga y eh, el impulso solidario, que muchas veces funciona como una llama que se enciende muy, muy fuerte, pero se apaga también con mucha rapidez, eh, tiene que continuar. Sin lugar a dudas, campañas como, como la que tiene en marcha incluso en Europa o, o también plena inclusión en España, tienen que seguir recibiendo el apoyo de la población civil y de los gobiernos. Eh, ¿Qué consejos darías, eh, eh, Milan, para, para seguir eh, animando, seguir alentando, alimentando este, este, este impulso solidario de, de las sociedades civiles? So Tienes right of of the, the, no toda la razón, eh? es, la, es propia de la naturaleza humana, nos eh, ponemos en movimiento muy rápido, nos lanzamos a la acción, pero luego pasamos a otra cosa que llama nuestra atención. Así que es importante que este apoyo siga existiendo este esfuerzo humanitario. Por eso tenemos que seguir que esto siga eh, presente en los medios uh, de comunicación. Tenemos que seguir compartiendo las historias, lo que necesitan las personas con discapacidad, que esté claro lo que necesitan. Como Inclusion Europe, eh, seguimos eh, actualizando nuestra página web todos los días con información nueva acerca de Ucrania. También, eh, la semana pasada publicamos un informe de resumen de la forma en la que las familias, sobre todo las madres, están experimentando la guerra tras el primer mes. Así que se puede hacer en nuestra página web este informe y se puede compartir esta información para que la gente siga actualizada de lo que ocurre y se siga involucrando. Cuando la guerra acabe y las familias puedan volver a sus hogares, muchas no tendrán ningún hogar al que volver, va a seguir habiendo una enorme necesidad de ayuda para reconstruir los hogares, los centros para que la gente tenga un, un sitio donde quedarse, pero va a haber mucho trabajo por delante para proporcionar apoyo a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias tras la guerra, reconstruyendo los servicios y para seguir continuando con los trabajos para que sigan incluyendo a las personas con discapacidad intelectual. Tal y como habéis escuchado de Raisa, la coalición eh, es un gran problema para ellos la cantidad de gente que está institucionalizada, algo que se ha vuelto aún peor debido a la pandemia de la COVID en la que los cuidadores han fallecido y muchas personas han tenido que ser institucionalizadas y con lo que están llevando a cabo los rusos en el este y en las zonas más afectadas por la guerra, pues bueno, la situación es aún peor. Para terminar, lo que quiero decir es que además del apoyo de emergencia inmediato que se está proporcionando, gracias a vuestro apoyo y a las contribuciones de muchos otros, vamos a seguir necesitando ayuda para apoyar al movimiento en Ucrania para que puedan restablecer sistemas de apoyo y servicios algo que es una parte muy importante de las conversaciones que necesitamos tener con los políticos y con las personas encargadas de la toma de decisiones en Europa. Eh, muchas gracias Milan por tu participación este, en este webinar. Sin duda la labor de reconstrucción que es algo que se olvida cuando empieza la emergencia y cuando se disipan los flashes, eh, la atención de los medios de comunicación sobre un país que ha sido destruido, es el caso de Ucrania. La labor de reconstrucción va a ser muy importante y en ella estaremos también, eh, plena inclusión España, eh, como tú dices, dando a conocer nuevas noticias, haciendo reportajes desde la parte de comunicación y también desde la parte de incidencia política para que nuestro gobierno apoye esto una vez que la guerra, eh, ojalá que sea pronto, haya terminado. Eh, queremos agradecer infinitamente la presencia de Raisa Kravchenko. Muchísimas gracias, Raisa, porque sabemos que has hecho un esfuerzo grande por estar aquí. Tenía, eh, eh, tiene otra reunión ahora mismo. Muchas gracias a eh, Raisa, que es la portavoz de la coalición VGO, eh, la coalición ucraniana que reúne a 118 organizaciones y que apoya a 14.000 personas con discapacidad intelectual y a sus familias en Ucrania, y ella está allí con su hijo. Uh, mucha suerte, Raisa, y todo nuestro cariño. Eh, muchas gracias, Milan Esberepa, eh, director de Inclusion International. Está haciendo una labor magnífica, la red de solidaridad a la que pertenece eh, Plena Inclusión España. Eh, siempre nos vas a tener a, a vuestro lado, muchas gracias por vuestro trabajo Muchas gracias por su apoyo Eso es, y por tenerle aquí Gracias a Dani Collado eh, gerente de Plena Inclusión eh, Castilla-La Mancha por traernos aquí el testimonio también de Amafi, de una entidad de Plena Inclusión ¿no? una, un impulso también solidario y por Animar a que la solidaridad esté más, más controlada, eh, que tenga unos criterios y que, y que sepamos también un poco de qué manera estamos eh, apoyando. Muchas gracias, Dani. Y gracias, uh, gracias a, a nuestras compañeras traductoras, eh, a Valentina Lara que ha estado en la producción de todo este programa, eh, de este webinar y eh, os animamos... A que sigáis aportando en la campaña de solidaridad de emergencia con las uh, personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que todavía están en Ucrania. En, la, uh, en el chat tenéis la referencia de, la de, de las posibilidades del modo de donar. Muchas gracias por asistir a todas las personas que han estado presentes en este webinar y seguimos con en las próximas semanas con otros temas eh, de Plena Inclusión España que interesan y que atañen a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y a sus familias. Hasta siempre.